Seguro has escuchado la expresión renovarse o morir. El concepto de reinventarse es vital para sobrevivir. Pero si uno quiere no solo sobrevivir, sino vivir, vivir de esa manera especial en la que vibras, que sientes la vida impresa en tu ADN, en esos casos hay que llenar de significado, cada instante de la vida. Estoy encontrando en la música no una válvula de escape, sino una concepción de mi mundo interno, de mi universo íntimo, capaz de ser compartido y capaz de ser un estímulo para las personas que quieren un mundo no enfermo como nuestra sociedad, sino un mundo con una sociedad mejorada, hombres y mujeres, en su máxima expresión, con una versión superior de sí mismos. Las personas debemos de hacer aquello que sentimos, más allá del que pensarán o el que dirán, más allá de los propios temores, a ese miedo absurdo a fracasar. Si somos honestos y somos auténticos, Jamás podremos fracasar. Puede ser que no gustemos, puede ser que el mercado o la industria no nos acepte, pero en cualquier caso siempre seremos nosotros, la pura esencia, la energía. Eso es lo que ofrezco, mi energía, mi honestidad, fiel a aquello que siento para demostrar que se puede, que se tiene que hacer Aquello que uno siente. Y si después de cumplir los 50 yo siento que puedo subirme a un escenario y cantar, ¿qué importa que no sea un joven hermoso? La arruga también es hermosa. Si refleja que tú has sabido crecer, desarrollarte y expresar la totalidad de tu ser. a partir de mis canciones, de estas letras que he escrito con el puño, no solo con la informática de un teclado, sino con un pedazo de alma, con una lágrima de sangre, con una vibración que llega del cosmos. Espero que a partir de estas letras, estas composiciones musicales, estas interpretaciones que estarán hechas con honestidad y con toda la vitalidad y alegría del mundo, espero que gusten que gusten al suficiente número de ciudadanos como para plantearse el proyecto Energis como nación global, como la sociedad mejorada. Mi trayectoria vital se asemeja a una montaña rusa. He realizado siempre aquello que mi alma solicitaba. Me he esforzado en ser honesto conmigo mismo en cada etapa de la vida que disfruto. Lo único que tengo en estos momentos es la música, es mi puente con el mundo, mi refugio. Puedo obtener paz y estabilidad, tal vez incluso pueda sustentarme con esta nueva actividad si gusto lo suficiente. En los próximos años seré a través de mis canciones, únicamente a través de la música.